nunca jamás. Un mundo lleno de aventuras y de fantasía. Aquí descubrías Me gustó como voló Peter Pan. Me gustó eh, a los piratas cuando se subieron al barco. Cuando saltaban. Eh, me gustó como la magia. Me llamó la atención las espadas que yo nunca he visto espadas. Quisiera saber cómo hicieron todos esos trucos. ¿Con práctica? Estuvo muy buena, eh, todos los efectos que tuvieron, las acrobacias, eh, sobre todo la música en vivo. <risa> Me gustó mucho. Tienen que venir la seguida. Creemos que fue un éxito la gira. Primero, por la, por la cantidad de público. Llenamos todos los lugares donde estuvimos. Y más que eso, creo que la recepción de la gente, el cómo aprecia la obra, cómo escucha, cómo interactúa con la obra es el logro más grande para nosotros. Sabemos que la familia disfrutó, los niños que estaban primero en la fila tuvieron la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo. Más de 7.000 personas fueron espectadoras de esta gran obra de teatro, Peter Pan, La Magia de Volar, así que estamos muy, muy contentos de poder haber llegado con acceso a los bienes culturales a toda la comunidad. Vamos a nuestra cama.